El, el derecho a acceder a la, a la jubilación anticipa, anticipada establecido en la Ley General de la Seguridad Social ha sufrido una serie de reformas legales a partir del año 2002 que han acabado finalmente con una regulación de este derecho a la jubilación anticipada que se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos para las y los trabajadores que tienen que acceder a la misma, ya sea por causas no imputables a los propios trabajadores a través de despidos colectivos, etcétera, ya sea también en los casos de jubilación anticipada llamada voluntaria, que también en muchos casos, desde luego en nuestra opinión, tampoco es realmente voluntaria. Las últimas modificaciones llevadas a cabo, especialmente en el año 2012 y 2013, han perjudicado de manera notable además a quienes, teniendo largas vidas laborales, se ven obligados a jubilarse antes de la edad ordinaria. Bien por no encontrar trabajo en sus últimos años de vida laboral, bien porque consideran que, tras largos años de trabajo, han llegado ya al final de su vida laboral. La aplicación de los actuales coeficientes reductores a estas personas les merma la pensión de manera notable, aun habiendo trabajado y cotizado durante largos años. La iniciativa que presentamos hoy, por lo tanto, lo que propone es al Gobierno central dos medidas concretas. Dos medidas concretas que, de aprobarse, resolverían en buena medida este problema Hernández y beneficiarían… Bien, como decía, estas medidas de aprobarse beneficiarían a más de 700.000 pensionistas afectados por este tipo de recortes. Proponemos, en primer lugar, que no se apliquen los coeficientes reductores a las pensiones que les corresponden a quienes se jubilan anticipadamente, tal y como permite la ley, cuando estas personas tengan acreditados más de 40 años de cotización porque poder acreditar 40 años de cotización supone que a las espaldas de estas trabajadoras y trabajadores hay una larga vida laboral y una larga vida de aportaciones al sistema público de pensiones. Lo suficientemente larga en nuestra opinión para que no se les penalice con una reducción de la pensión por jubilarse apenas un par de años antes de la edad considerada como edad ordinaria. De manera especial, además, después de haberse elevado la edad ordinaria para la jubilación a través de una reforma llevada a cabo por el Gobierno Socialista de Zapatero. Una reforma a la que ya nos opusimos en su día desde Izquierda Unida y a la que seguimos y seguiremos oponiéndonos desde la coalición entre Eco, Nietzsche Izquierda Unida y Podemos. Además. Proponemos en la iniciativa que aquellas personas que, teniendo menos de 40 años acreditados y a los que, por lo tanto, se les aplicase por el momento los coeficientes reductores, se les deje de aplicar esas reducciones cuando lleguen a la edad ordinaria de jubilación, para que a partir de ese momento cobren su pensión completa sin merma alguna. Se trata de una iniciativa, por lo tanto, con dos medidas concretas que pretenden revertir algunas de las medidas que han recortado y mermado las pensiones en los últimos años. En concreto, las que han recortado las cuantías de las pensiones de quienes se jubilan a las edades anteriores a la ordinaria contemplada en la ley. Pensamos que no es de recibo que quienes se tienen que jubilar algunos años antes de la edad ordinaria que cada vez es más elevada debido a la reforma llevada a cabo por el Partido Socialista en el año 2012, vean mermada su pensión cuando en la mayoría de los casos esa jubilación no es realmente voluntaria y cuando muchas de estas personas han cotizado durante muchísimos años y han aportado a nuestro sistema de reparto de las pensiones. Miles de trabajadoras y trabajadores se ven obligados a acogerse a la jubilación anticipada voluntaria por no poder encontrar trabajo a los 63 años de edad habiendo agotado las prestaciones por desempleo y ven recortada su pensión a pesar de haber cotizado los años suficientes. Esa voluntariedad es, por lo tanto, en nuestra opinión, bastante relativa en muchos casos, por no decir que no es voluntaria en muchos de ellos, sino que se trata de la única decisión por la que pueden optar miles de trabajadoras y trabajadores que se encuentren en esa situación. Y también otros tantos de miles de trabajadoras y trabajadores se ven obligados a jubilarse anticipadamente de forma no voluntaria debido a que sufren despidos colectivos cuando ya cuentan con más de 61 años y también ven recortada su pensión por esa razón. Algo a todas luces injusto. ...y que no se resuelve con coeficientes de reducción más pequeños... ...y que necesita, en nuestra opinión, al menos... ...que cuando estas personas lleguen a la edad ordinaria de jubilación... ...tengan su pensión íntegra... ...sin aplicársele coeficientes reductores. Esta propuesta, además, que traemos al Parlamento Vasco... ...procede de una reivindicación promovida... ...por miles de afectados y afectadas en todo el Estado... ...y que ya ha sido aprobada en varias instituciones... ...incluidos varios parlamentos autonómicos que han solicitado al Gobierno del Estado la aplicación de los cambios propuestos hoy en el Parlamento Vasco por nuestro grupo parlamentario. Esta medida ha sido defendida por Izquierda Unida y por Podemos en varios parlamentos autonómicos y ha contado con el respaldo en varios ámbitos del propio Partido Socialista ahora en el Gobierno del Estado. Es más, el propio Partido Socialista la ha presentado y defendido en alguna institución como el Parlamento Andaluz donde encontró, desde luego, el respaldo tanto de Izquierda Unida como de Podemos. Precisamente por eso, yo me llevé una sorpresa cuando Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista presentaron una enmienda a la totalidad que excluía las dos medidas concretas que proponemos y planteaba una redacción generalista para abordar la cuestión, pero sin medidas concretas. Una sorpresa, teniendo en cuenta que ambos partidos habían manifestado a favor de estas dos medidas en otras instituciones. Parecía un ejercicio de incoherencia. No obstante, propuse al señor Pastor y al señor Ayarza una transacción en la que recogiendo su enmienda generalista se incluía las dos medidas concretas que proponemos desde mi grupo en la iniciativa que presentamos. Pensaba que ese sería el acuerdo, pero la verdad es que me encontré con una segunda sorpresa – una contrapropuesta en la que se incluían elementos nuevos, como la elaboración de un informe, pero que se cepillaba buena parte de las medidas concretas que proponíamos. No había acuerdo posible en esos términos, porque solo proponemos en nuestra iniciativa dos medidas concretas, sobre las que ya se han manifestado de manera positiva en otras ocasiones tanto Partido Nacionalista Vasco como Partido Socialista. Por eso yo insistí en otra propuesta, que recogiendo en parte los nuevos elementos que se nos proponían, se recogiesen las dos medidas concretas que nosotros registrábamos en nuestra iniciativa original y de las que no nos podíamos descabalgar. Finalmente, yo tengo que agradecer a ambos parlamentarios, al señor Pastor y al señor Ayarza, porque han tenido a bien aceptar esa transacción, una transacción que, en mi opinión, no supone tanto ser generosos, sino que supone ser coherentes con aquello con lo que habían manifestado sus partidos respecto a las medidas que nosotros traíamos en esta ocasión a esta Cámara. Por lo tanto, desde mi grupo parlamentario estamos satisfechos porque la iniciativa que traemos a la Cámara va a ser aprobada por una amplia mayoría. Creo que el grupo parlamentario de H. Bildu, que no presentó enmienda, la va a respaldar y, si es así, vaya por delante nuestro agradecimiento de antemano, tanto por no haber hecho enmienda por lo tanto entiendo que estaban de acuerdo con la iniciativa original, como por respaldar la transacción a la que finalmente hemos llegado. Desconozco lo que hará el Partido Popular, pero al menos hasta ahora se han opuesto a estas medidas y es de suponer que hoy también lo van a hacer y se van a oponer, a no ser que ahora que no están en la Moncloa hagan un ejercicio de oportunismo político y nos den su respaldo. Yo me imagino que no, creo que no. Y ya le veo al señor Damborega que, evidentemente, no nos van a respaldar. Bien, quisiera expresar también que esta iniciativa pensamos que no puede quedarse en una declaración de intenciones y mucho menos en un brindis al sol. Y creemos que debe haber los elementos suficientes para que esto sea así y finalmente se ejecute. Con lo que aprobamos hoy le interpelamos al nuevo Gobierno socialista a que sea coherente y ejecute unas medidas que ha dicho defender cuando estaba en la posición hasta hace apenas semana y pico. Yo soy, tengo que reconocerlo, de los que no tienen ningún tipo de ilusión ni esperanza puesta en el Gobierno de Pedro Sánchez. No espero gran cosa de ese Gobierno. No creo que vaya a hacer los cambios políticos y económicos que necesita el Estado en un momento tan delicado, 40 años después de la Constitución del 78. Lo digo con total honestidad, ojalá me equivoque pero creo que no será así no solo por su débil respaldo parlamentario, sino también por su programa político. Pero creo que al menos sí se le debe exigir coherencia con lo que ha estado defendiendo durante estos años en los que no ha gobernado en Madrid. Cuando nosotros registramos esta iniciativa gobernaba desde la Moncloa el Partido Popular y a ellos iba dirigida por lo tanto la iniciativa. Pero, como bien decían los pensionistas este pasado lunes, de nuevo, en la manifestación en Bilbao, las pensiones se defienden, gobierne quien gobierne. Por lo tanto, ahora la iniciativa se dirige al Gobierno socialista, al que tenemos que exigirle que aplique lo que aquí se propone, porque ha dicho defenderlo durante los últimos años. La nueva ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Magdalena Valerio, no va a poder esquivar estas propuestas, ya que ella misma ha participado en las movilizaciones que pedían la eliminación de los coeficientes reductores para quienes se jubilan anticipadamente con más de 40 años cotizados. Yo he encontrado una foto en la que la ahora ministra se coloca detrás de una pancarta, precisamente reivindicando lo que hoy aprobamos. Bien, por lo tanto, ahora esto está en sus manos. Está en sus manos poder llevar a la práctica esta reivindicación y, por lo tanto, a las y los afectados no les va a valer ningún tipo de justificación si no se aprueban estas medidas que hoy traemos nosotros al Parlamento Vasco. Por lo tanto, y para terminar, pensamos desde que nuestro grupo parlamentario, que la iniciativa que se aprueba hoy, la transacción que se aprueba, es un éxito. No un éxito para nuestro grupo parlamentario ni un éxito para ningún otro grupo parlamentario. Es un éxito para las y los afectados, muchos de ellos organizados que han venido defendiendo esta reivindicación justa de un tiempo a esta parte. Algunos de ellos están hoy aquí también defendiendo esta reivindicación. Pero es un éxito que se puede tornar en un fracaso absoluto si el Gobierno del Partido Socialista no lo cumple. A nosotros nos tocará presionarle desde este Parlamento una vez aprobamos esta iniciativa. Y pedirle coherencia. Veremos. Yo espero que lo cumplan. Nada más.